Hola, soy Floribete y en esta ocasión te voy a mostrar cómo decoré un galón para Navidad. suscribirte y a dar campanita para que te ayude cuando suba un nuevo video.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 esta forma me queda, espero les guste, nos vemos en el próximo vídeo bendiciones.